Thank <laughs> you. Vamos a hacer todo lo que nos gusta. Estamos tocando. Estamos. Somos todos músicos acá. Así que tenemos un programa pero súper divertido. Porque Joaquina ah, nos enseñó un acorio de 10, ¿no? Increíble chicos. Hoy les traigo reggaeton no, uh, bueno. <risas> y cada ¿sí? uno me quiere contar qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? No, es un secreto mío que tengo con Brenda Así y nadie es. más. ¿Es nuestro, el secreto. Ah, ¿el es ah, suyo. Bueno. Sí. Sí. ¿Y no vos falta. me vas a contar qué es lo que vas a hacer? Así es. Hoy les traje para que vean un tour fotográfico. Así, viste que estás cansada de todas esas fotos que te sacas siempre es aburridas. Y bueno, rompemos la estructura y hicimos unas fotos súper espectaculares. ¿Qué te parece, ¡Qué bueno! Me parece genial. Así que dentro de un rato lo vamos a ver. Ahora nos vamos con Aymara, que acá no está con nosotros, pero está allá. Vamos a ver cuáles son estas cositas. Así es, Laura, Caste. porque hoy tengo alcancías. Nuestro objeto loco del día de hoy son las alcancías, que como todo lo que tenemos en Mundo Team, tienen un toquecito de originalidad. Entonces, estas son distintas porque son bonitas tienen caritas, entonces, bueno, las puedes coleccionar, y además así te dan más ganas de ahorrar plata y llegar a eso que te querés comprar, porque le vas poniendo la plata, plata, y después, bueno, cuando ya juntaste lo que querés, le sacas por abajo y te compras lo que querías. Ah, porque romper no las quiero romper. No, no Igual, como son tan lindas, vos te puedes hacer la distraída y decir, mi mamá, pa, no quiero romper el chanchito, me la compras vos, y eh, eso, eso es un secretito, sí, tú, eso, sí. nada. <risa> bueno, como tienen formitas distintas, lo que podemos hacer, lo que yo hice hasta ahora es elegirle un personaje que cada uno, o sea, así que te voy a ir contando la voz que te parece este que es un osito panda uh -huh. que lo, ¿cómo no le sale? ¡ah! el olor perfecto. Ah, perfecto, ¿no? ¿Sí, no? Es como, fuerte, un oso como que te no, da panda. Sí, tranquilo, grandote sí, este va bien lamentablemente parece ofende. yo no sé vos qué pensás, pero no. yo lo veo el piratón, este medio pícaro, <risa> le tocó ser abus así me parece que, que, lo, que no? lo elegiste bien, ¿eh? lo elegí bien ¿no? ¿no? me sí. quiere contar qué es lo que va a hacer después, así que dijo el pirata. <risa> no, no. Es el más pícaro. Después, bueno, tenemos la sandía, que la sandía es la que eligió Brenda, a ella le encanta, así que se la vamos a respetar. Pero, la sandía es perfecto. de la señorita Brenda. Sí, es verdad. Es verdad. <risa> tenemos el patito. ¿Quién ah. te parece Lau que va a ser el patito? Y, no sé, me imagino, ¿no? Que me lo vas a dar a mí, el ¿Te patito. Das una idea? Bueno, exactamente. El patito <risa> bueno, es <tuyo>. gracias. <risa> tenemos este que tiene cupcakes. Qué lindo. Que es de Joaquina. ¿Por qué? Porque tenemos que comer muy bien y después con toda la energía de los cupcakes nos bailamos, nos reggaetoneamos todo. O sea, hoy para hoy, para a full. Perfecto. A full. Y yo, por último, soy la vaquita chanchito está, sí. Sí, porque me gustaba. Porque es que quería como, hacer todo, sí. quería ser vaquita Está sí. como disfrazada de vaca, el sí, está disimulada, está camuflada, sí. es un chanchito sí. medio sí. camuflado. Estos dos también son re lindos. Sí, me esos son re lindos. Lindo. También son el de Alicia y uh -huh. el de Betty son personajes conocidos, así es que, que están de invitados en nuestra colección de alcancías sí. del día de hoy. Y ahora yo te pregunto, vos me encantaron estas alcancías, eh? Están buenas. ¿No te gusta, gusta cambiar de look? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, ¿nunca pensaste en cortarte el pelo y después te arrepentís y decís? No, lo quiero volver a tener largo sí se puede hacer algo sí. sí sí hay una solución así que vamos a ver este clip quiero cambiar mi look tener algo nuevo divertido hacerme peinado y quiero ver qué me dice Ariel. hoy vamos a hacer una transformación estamos con nuestra modelo Micaela como pueden ver, ella tiene un corte mediano, ¿sí? algo rebajado, y está aburrida porque no sabe cómo peinarse, siempre el mismo peinado es obviamente aburrido. Por eso leo, la propuesta de hoy son extensiones. ¿sí? Así que anímense, van a ver qué linda que queda Micaela. La aplicación de las cortinas son mediante la técnica de los micro ring, que son unos pequeños aros cilíndricos que van ajustados a presión al cabello aproximadamente cada 4 centímetros un micro ring colocando la cortina alrededor de la nuca. En el caso de Micaela que tiene mucho cabello es necesario aplicar más de una cortina para equiparar el volumen al volumen de Micaela. Ya tenemos la primera parte terminada como pueden ver las extensiones lo bien que le han quedado el color es idéntico ni se nota que tiene extensiones ¿sí? ahora lo que vamos a hacer es darle un toquecito de una, unas torzaditas algo para dejarla con más estilo, con más onda así ustedes pueden ver el trabajo terminado el peinado va a ser un peinado retro en el cual vamos a batir para lograr un volumen importante y los laterales los vamos a sujetar de esta forma ya terminamos el trabajo y nos queda el peinado concluido. Muy bien chicas, ya estamos acá con el trabajo terminado de Micaela. Observen qué lindo que le quedó el pelo largo. ¿eh? ¿Se acuerdan cómo era ese cabello corto, melena, que no decía nada? Bueno, ahora observen cómo en tan poco tiempo podemos cambiar y podemos pasar de un cabello corto a tener el cabello que tiene ahora Micaela, que es un cabello largo, natural, con la combinación de las cintas que se usan mucho y un flequillo de costado. Bueno, chicas, nos vemos la próxima. Mica, la protagonista de este video la Mica, ¿cómo Hola. estás? Oh, bien, todo Me encantó bien. este tema de las extensiones ¿Sí? Porque tenías el pelo cortito Sí, me había también. arrepentido Sí Justo había cumplido los 15 Y quería un peinado Y entonces quise las extensiones no. Justo, y tú pudieron solucionar el tema sí, ¿No? De cambiarte el pelo sí. ¿Y cómo la pasaste a la fiesta? ¿Te sentiste cómoda? Sí. sí ¿Y para dormir, por ejemplo, las extensiones? Sí. Al principio era incómodo hasta que me acostumbré Ah, bueno, está bien es Sí, como cómodo. todo sí. Entonces es perfecto sí. Porque, por ejemplo, si vos te querés Cambiar y te puedes dejar el pelo corto y después te volvés a poner las extensiones y ya estás con pelo largo otra vez. Así que si querés tener una situación así, si te querés peinar como hizo Mica nos escribís al Facebook a Utilísima Mundo Team y ahí te vamos a poder ayudar, por supuesto. que Mica muchas gracias por estar acá. Nada, y quedate vale. mirando el programa, eh, obvio. Así que yo me voy allá. Brenda, tengo mucha intriga de lo que estás haciendo vos. ¿Me podés contar? Sí, Lauri, ya te voy a contar todo. Tranquila, ya te voy a empezar a contar. La verdad que yo no... La cocina hoy no va a estar a cargo mío, me parece medio raro la producción, no sé si no tienen confianza, pero yo creo que como viene todo, esto está bastante raro, así que tengan cuidado. Voy a llamar al cocinero del día de hoy. Agustín, vení por favor. Ay, yo no lo puedo creer. El tema, el tema que le pusieron, ¿no? Agustín... Yo soy la asistenta, chicos, no es para no. mí este delantal Este Ay, delantal es para vos el delantal. Chicos, ¿qué me trajeron? Bueno, me, me gusta que, todo. Porque lo gusta, ah, a... entonces tenés que tener delantal Está Obvio, bien. obvio, igual es... Digamos que estoy un poco nervioso, no solo vos me pusiste presión, sí. Laura me puso presión, <risa> la gente que está mirando me puso, todos me pusieron presión, todos me pusieron. El pelo. Pero quédense tranquilos que voy a salir adelante porque soy un gran cocinero y prometo no incendiar ni explotar la cocina. Tenemos cuidados, eh. Val, trajemos como agua por las dudas, trajimos, a ver si sí, sí. incendia. Vemos foguitos, así un poquito de chispa y ya traemos todo el agua, ¿no? Chicas, ¿quieren que les enseñe a hacer sí. una gran comida? práctica rápida y riquísima de las que me gustan a mí bien polémica. Sí. ¿Qué es esto? Contanos. ¿Vos qué pensás que es? Eh, hot dogs, es que pan de, de pizza de pancho, ¿no? Hot dogs de pizza se dice por ahí en otro país. Nosotros, yo, en mi cocina se dice pancho pizza. Ah, dijo a pancho, pancho pizza. Pancho pizza. Okay. Eso es de la bueno. manera que lo vamos a llamar al día de hoy. Ah, bueno. Bueno, elementos que vamos a, eh, que vamos a, necesitar, a necesitar, perdón. Vamos a necesitar el pan de pancho. Pan vamos rico. a necesitar, obviamente... Aquí las a las salchichas, obviamente. Que hermoso, vamos a necesitar distintos ingredientes para poner ah. cositas ricas que no poner ah, bueno, a personalizado. A obviamente, para cada uno de ustedes traje, porque yo soy un buen cocinero, no como vos. Ah, ya para que cada uno de ustedes Para cada uno de ustedes traje, porque tiene distintos gustos, entonces se okay, lo voy a armadizar. Perfecto. Lo primero que tengo que hacer, chicas, déjenme que les enseñe, obviamente. Sí. ¿Eh? Oh, justamente, oh, justamente. Tenía que hablar de Tapa. Lo que vamos a hacer es retirar con una pinza esta, esta pinza está bien, le pregunto ¿Está bien? a ella que es sí, la experta puede ser, a ver Perfecto, tomamos una de las salchichas ¿Es que no, frugos? Podemos. No, no, no, ah. Cocida, cocidas, cocidas ah. Esto igualmente este es opcional porque también se terminan calentando en el horno así que pero eso es más adelante chicos no no me no dejen nada estoy tentada Ay, ¿Por qué estás tentada bueno, pero porque a poder me ves poder cocinando y chicas tenés ahí que está. tener más delicadeza no tengo que tener ninguna delicadeza esto el se hace como un hombre nos corrimos las chicas. ¡ay dios! bueno lo primero que hacemos es colocar la salchicha en el pancho y tenemos un pancho común y corriente se confundió vamos a primero por el queso el queso ahora por favor por favor el queso ahora bueno, bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar el queso. Tengo las manos limpias, por eso lo hago con las manos. Muy obviamente. bien. Es importante la limpieza. Muy bien. Colocamos el queso. Cremoso. Uy, qué rico. Después colocamos <ríe> las distintas. Vamosito. Eh, jamoncito, exactamente. el eh, jamoncito lo hacemos así, como cortadito, tiras, pero uh -huh. cortadito, en tiritas, Pero muchas poquito, cosas pero... le vas a poner. No, y no depende usted. Muy por ejemplo, este va a ser tuyo, Laura. ¿Cómo lo querés? Eh, con, las, con las, papitas. Con las papitas, por ah, ejemplo. Sí, así, simple, con las papitas pie. Perfecto. Muy bien. Nosotros lo colocamos con las papitas pie de esta manera. Uh -huh. Y el pancho ya está listo para meternos en horno. Sí, pero Exacto. le podrías poner un ya. poco de salsa, ¿no? Puede ¿le ser Le podría tomate, poner, ¿de qué te gusta? Este Quecho. mismo. Derecho. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos ¿De a poner un poquito Salsa de tomate. Un poquito de así, mandame. Si, ahí está, ahí <risa> está, ahí está. <risa> Chicas, quédense tranquilas, está todo bajo control. <risa> y hacemos, oh, okay. con... hacemos así, muchísimo, muchísimo. Listo, muchísimo. perfecto. Bien. Perfecto. Esto ya está listo, le voy a ir preguntando a los chicos de qué, cómo le gustan Y está listo para meter en el horno Derecho <risa> Ok, bueno Ahora voy Yo a quiero que me armes arm el mío El tuyo, te voy a armar el tuyo Porque no vale Perfecto. que la obra tenga yo no <risa> Estoy haciendo un desastre acá en la cocina Ahí está, okay. ver, baila, okay. Ahí está, vamos a armarlos todos Vamos a armarlos todos al mismo tiempo ¿Ok? Dale. Sí. La verdad, nosotros también queremos opinar, ¿eh? Menos Bien. mal que llegaron más personas. Sí, para nos la las únicas Se Están tentando ¿Qué? conmigo porque estoy en la cocina. <ríe> <ríe> dale, Chicos, por favor, dale. A ver, delantal. Abrín, abril. El delantal, ¡Qué delantal. Impresionante. Al límite, como yo, el delantal, Perfecto. Bueno, colocamos este. Igual debo reconocer que tiene bastante pinta, ¿eh? Sí, sí. están Y si los abo. Los puede hacer cualquiera. Bueno, para que... yo el mío, bueno, mucho Entonces, queso No me cargues, ¿mucho queso? Mucho queso ¿Más? ¿Una tía más? No, Una tía, con, ¿no? bueno. Bueno. con aceitunas si Yo quiero con aceitunas Bueno, dos con aceitunas Otro. ¿Dos con aceitunas? Procura procurá, te Más rápido, ¿Y sí, que que que es que es? comida rápida no podés estar, ¿eh? Sí. Sí. Me sí. parece que <risas> En un restaurante la gente se queja de esto. Pueden confiar en mí. Sale <risa> pena. Choclo. Colocamos poquito choclo para Brenda. Choclo? Choclo. Me faltó igualmente jamón. Si me puedes ir colocando jamón en todos. Está bien, le tengo robar porque sabe todo. que lo que tiene es bueno. Un poco. No tenés que se apurar, no tenés que apurar por ellas dos. No, no tranquila. No? Ay, el otro que, que lo consuela, eh. personalmente. No vamos a Toma, a, bueno, vas a comer eh, bien. Espero que se lo vaya y se, sí? se coma el pancho. Aceitunas, ¿quién dijo aceitunas? ¿Quién dijo aceitunas? ¿Quién dijo aceitunas? Dos personas. Muy bien, dos personas con aceitunas. Sí, sí. Colocamos así, con amor ¿Y quién quiere acá salsa? Yo, yo también, sí. Papitas, colocamos así, enteramos a poner acá. Muy bien. esto está saliendo espectacular chicos <risa> perdónenme, <risa> perdónenme pero esto es una pinta estamos cinco días con tu pan Para, o sea, o no, no, encima de todos poner encima de todos si quieres y así que hacemos ¿Listo? lo podemos llevar a mayonesa alguno quiere chicos mayonesa y tu valor creo que, no. sí. no, que tiene suficientes cosas eh, pero no igualmente no, chicos a madre, Dale. a uno de estos de mayonesa <risa> ah ahí está. No ahí tiene puertas, este chico está, ahí está, ahí está. Bueno, no, bueno. Muy bien Ahí está, Así perfecto que vamos. Perfecto ¡Bruh! ¡Bruh! Perfecto esto, esto va a loco ¡Bruh! ¡Bruh! nos vamos a la pausa, ¿sí? Hasta que esperamos que estos panchos pizza se hagan Así que ya volvemos no se vayan.